La crisis actual ha cambiado totalmente el panorama de actuación de todos los emprendedores. La aparición hace varios años de las plataformas de microfinanciación por Internet ha supuesto una alternativa de financiación para aquellos que quieren emprender un proyecto y no disponen de los recursos económicos necesarios. En este MOOC se pretende profundizar en el conocimiento de lo que es una plataforma crowdfunding, así como en las posibilidades que esta plataforma nos brinda como herramienta de financiación. ¿Te apuntas?